Ese, esa maldad de ella hacia mí Entonces ya el yo ver esa parte Y ver la manera de ella buscar sonido eh, Pues yo también tomé cartas en el asunto Y le respondí de una manera que la puse en su lugar ¿Qué fue lo que te motivó más? ¿Fue porque tú eres más amigo de Sandra y eso? Porque, ¿Por lo que ella dijo sobre Sandra? No, no, nada nada que ver, nada que ver Entonces fue que me, me enteré de algo Que ella estaba hablando de mi personal eh, Cosas que son falsas Diciendo que, que supuestamente yo y Joel tenían una relación, Joel de, la, de los de los artistas boricua, Joel y Randy, diciendo también que Joel fue lo que me pusieron esta tienda donde ustedes están aquí ahora mismo. ¿sabes? Ok, sí. ella dice que eh, Joel ella te, puso, mandó, te mandó, puso. Te puso, mandó, te puso una tienda. Ella lo mandó a una página. Y la página me contactó y me dijo, mire, eso fue Nancy que me lo mandó. Entonces, eh, ya desde ese momento me molesté. Y en cuanto a eso fue que tomé carta en el asunto. Y, y estoy aclarando cosas y diciendo las cosas como son. La verdad. Como puse en mis redes sociales, la real verdad. ¿Tú, tú mencionaste cosas como que ella dejó el esposo de ella por un pelotero. que un pelotero la había dejado, algo así. No. Lo que pasa es que ella... Tiene muchos maridos. O sea, ella tiene muchos maridos que incluso ella en que la entrevista... No, son, no, son. no es uno solo. Ella está con uno. Ella dice incluso, ella misma de su palabra lo dijo, que uno de sus maridos fue lo que le pusieron el negocio, que... No, ella... ella eh, óyeme, hablando de Nueva York, quiero aclarar que ella... Eh, ella, no puede ir a Estados Unidos porque tiene un problema federal, eso me lo informaron tempranito y lo confirmé. Ella oye, tiene un problema federal dice, que no puede entrar a los Estados Unidos, por eso es que anda por aquí escondida. Ella dice eh, que, no, que, ella fue, que fue, eh, le hizo un favor a Enrique... Y que ahí en el No, ha pedido ella, no puede entrar, ella no puede entrar a Estados Unidos porque tiene un problema federal. No sé lo que ella estaba haciendo, que, que hasta me dijeron que se estaba buscando un dinerito. No sé de qué forma, pero ella no puede entrar a los Estados Unidos porque tiene un problema federal con la justicia de los Estados Unidos. Así que, Nancy, cuídate por ahí porque te andan buscando. Entonces, ¿no es cierto eso? Que ella le estaba ofreciendo programas de televisión de allá. Y Ay, pero favor. Esas son cosas que ella ella se lo inventa, ella se inventa muchas cosas, como también se inventó que que Yelida también tenía una relación con Don Miguelo ahí también hay otro bochinche entonces ella solamente se está inventando cosas para para buscar sonido, o sea, ella, y todo el mundo, todo el pasión. mundo está claro de que ella es una busca sonido y que ella es la que está buscando el sonido en cuanto a todo eso, entonces lo que yo digo ¿por qué una persona tan vieja como ella y con tantos hijos se pone a buscar sonido de una manera que los hijos de ella ven redes sociales, que los hijos de ella son adolescentes que tienen teléfono, que manejan manejan Instagram, manejan todo eso, porque ella se pone a buscar sonido de una manera que le pueda afectar a cada uno de sus hijos. No son dos ni tres, son cuatro o cinco hijos que ella tiene. ¿Y ¿Tú crees que se hace ya todo eso? De Sandra, que le debe mil Yo lo dudo que Sandra le debe un peso a ella, porque Sandra, lo que incluso yo estoy seguro y lo vi desde, desde los inicios de Nancy Medrano en Los Dueños de circo, Sandra, Carolyn, lo que le hicieron fue muchos favores a ella. O sea, Sandra, la que la publicó cuando Nancy no nadie la conocía, Carolyn también la publicó cuando a Nancy nadie la conocía. O sea, eh, lo, que le, lo que Sandra le ha hecho es favores, porque incluso tiendas que no conocían a Nancy cuando ella entró a los cirqueros, Sandra fue la que la ayudó a conseguir tiendas, a conseguir muchas cosas, o sea, a Nancy le vinieron haciendo caso, fue por Carolyn y Sandra, que la publicaron en ese entonces cuando ella entró a los dueños del circo. Que incluso fue Miguel, el padre de los medios de ella, que pagó a Enrique para que ella entrara a los dueños del circo. Porque Enrique no va a entrar a una gente, porque sí, cuando incluso eh, está Mabel, que tenía, o sea, Mabel tiene mucho más talento que que Nancy incluso tiene hasta más trayectoria que Nancy, y de que va a competir con Nancy, que nadie la conocía, y Mabel que ya tiene trayectoria y que todo el mundo la conoce. O sea, ahí, ahí es que también tomar carta en ese asunto.